Y, y bueno, ahora ya empezaríamos con la mesa redonda en la que estamos, pues eh, están los ponentes, eh, Sara al otro lado de la pantalla, aquí estamos con, continuamos con Julio, con María y con Elena y eh, queríamos dar también eh, paso en esta mesa redonda a Paloma Pastor que no sé si está, si está conectada y nos escucha. No sé si está. Iñigo, ¿la tienes tú localizada, Paloma? Sí, un segundo, ahora entra. Sí, ah, vale. Bueno, voy, voy, voy explicando un poco. Paloma Pastor es la, es la directora del, del Museo de, de Vidrio de la Granja, al que antes se ha referido María, María Gúndez en su ponencia, hablando de las manifestaciones representativas, porque es, de hecho es la manifestación representativa más recientemente declarada. Y además, como también estamos trabajando en el expediente de candidatura internacional del vidrio soplado, pues Paloma está, eh, a través del Museo del Vidrio, bueno, también hay otra manufactura, que es la de Gordiola, está muy implicada de manera directa, eh, casi como comunidad portadora, ¿no? en, el, en el expediente y en la elaboración del mismo. Hola, buenos días, estoy aquí. Hola, Paloma, ¿qué tal estás? Muy bien, muy, un poquito frío en la granja, pero... Pero bueno, muy, contento de, muy contenta y muy agradecida de, de, bueno, pues de haberme invitado a participar en este foro, a, especialmente a ti, a Carmen, a, a María, a Sergio, este equipo tan maravilloso que formáis de, para la, las candidaturas de, de protección de los bienes culturales inmateriales y, y efectivamente, como decías, eh, es un bien muy recientemente declarado justo en julio, en julio pasado eh, de este año. Y estamos realmente muy, muy satisfechos ¿no? de haber conseguido esta primera meta que nos permitirá eh, una segunda y muy interesante, pues poder declararlo como bien de interés cultural eh, la humanidad con otros, países, otros cinco países, Francia, Alemania, República Checa, Finlandia. Eh, Hungría y nosotros. Estamos trabajando en esta candidatura muy... Eh, ha pasado la pandemia, pero bueno, la hemos superado y estamos trabajando muy eh, eh, fuertemente para poderla presentar a la UNESCO en el mes de marzo eh, del año que viene y así se podrá eh, declarar en el año siguiente, a finales del año siguiente, 2023, esperamos en ello. Sí que me ha encantado oír todas las conferencias y todas las ponencias. Y, y, y sí que, que solamente puntualizar, porque se ha hablado de todo, pero sí que, como decía María Gunder, eh, que me ha parecido fantástico, eh, la Real Fábrica de Cristales no solamente es un centro, digamos, portador, porque aún mantenemos el oficio, sino también es un centro transmisor, que yo creo que eso es interesante, al haber una escuela de los, desde los años 90, donde se han impartido cursos reglados y no reglados para eh, mantener las artesanías las, las artesanías del vidrio. Y además tenemos un museo, o sea, con lo cual reunimos una serie de condiciones muy interesantes para proteger, mantener y, y dar a conocer esta, las, las artesanías, la técnica del vidrio. No sé, bueno, eh, sigo hablando, si os parece. Sí, sí, Paloma, sí. Eh, cuéntanos un poquito cómo ha sido el trabajo tanto en, en la declaración de manifestación, bueno, y cómo está siendo también el, el actual de, eh, para la candidatura de Patrimonio eh, Inmaterial de UNESCO, del vidrio. Pues eh, llevamos trabajando eh, con eh, estos países, coordinado por Francia desde el año 2018, trabajando muy intensamente con reuniones. Las primeras se celebraron en, en Alemania, en Walsassen y, y eh, Suissell, en eh, zonas muy importantes de mucha tradición local de, de la fabricación del vídeo desde el siglo XVIII. Se, se firmaron allí pues, eh, una serie de eh, compromisos y se estableció una serie de, de mecanismos de reflexión a, a lo largo de la candidatura. Y desde el, año, desde el verano del año 2020 se pues, eh, pues está eh, trabajando en el expediente. Eh, por supuesto, agradecer al Ministerio de Cultura este, este gran esfuerzo que están haciendo porque bueno, ha sido fundamental en este camino y estamos muy contentos porque pensamos que el, el expediente está muy adelantado y puede eh, llegar a, llegaremos a tiempo, aunque quedan muy pocos meses. ¿no? Y es, eh, eh, y es interesante también hacer una reflexión porque, efectivamente, como decíamos, la técnica del soplado es una técnica de las más antiguas, eh, nace en el siglo I antes de Cristo y ha permanecido hasta la actualidad. Eh, estamos hablando de muchos caminos que se ha recorrido ¿no? y el, el hecho de mantenerlo pues, es algo importante. ¿no? Cada, es verdad que, como decía María Gúndez, eh, si hace 10 años había cientos de sopladores, en la actualidad, pues, es, eh, pues eh, no llegamos a, a medio centenar. ¿no? Eh, hay dos centros portadores muy importantes, además de la Real Fábrica de Cristales, el, el Museo y Fábrica de Gordiola, en Palma de Mallorca, donde con gran esfuerzo también están manteniendo eh, la, la técnica del soplado. Y bueno, esta situación pues es, no es endémica de España, por supuesto, es, eh, eh, pasa en todos los países del mundo, por supuesto en Europa, y es por eso que estamos en este camino de protegerlo. ¿no? Y gracias a esas protecciones, se han, eh, hace poco, relativamente, se ha, estable, se ha creado, creado una asociación, Asociación Española de Sopladores, que, que con, con muchísima energía, muchas ganas de hacer cosas, que el año que viene haremos un simposio, eh, que reuniremos a estos eh, sopladores que están algunos repartidos por la península eh, en, de forma autónoma, pero que mantienen, portan esta tecnología y son grandes expertos en estas eh, artesanías. Y haremos un simposio, como decía, para invitar a estos operadores en la Real Fábrica de Cristales, porque esta es la sede de la asociación. También, bueno, pues hemos... Eh, eh, es, bueno, y un dato importante es que el año que viene es el año internacional del vidrio, que ha sido declarado en las Naciones Unidas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el vidrio es un, un material que prácticamente muy poco conocido, aunque, está re, aunque nos... Re, eh, comparte nuestra vida actualmente, sin embargo, es muy grande desconocido. ¿no? El vidrio no solamente es un objeto de sobremesa, también puede ser un objeto de, de diseño, puede ser un objeto artístico. Y, y en ese camino, pues, es un poco el, el que realmente el, que el, el, artín, el camino de la artesanía, del vidrio, que es el camino eh, muy diferente a la industria, al a la vidrio industrial, que, bueno, que es imposible competir con ellos. ¿no? Y también hay que, me gustaría reseñar, aunque sea muy brevemente, que eh, gracias a, a esta declaración, hemos, hace un mes hemos eh, inaugurado un, un nuevo taller, Taller Mixto de Empleo de Soplado de vidrio, porque desde los años 90, eh, la Real Fábrica de Cristales de la Granja ha mantenido eh, la formación reglada y no reglada, concursos distintos de escuelas taller, taller de empleo, etcétera, etcétera. Y gracias a esto, pues eh, actualmente mantenemos el oficio. Los, eh, la gente que trabaja en los hornos y en, en, los, en los tornos y en, en, en las decoraciones son antiguos alumnos de esta escuela, con lo cual nos llena de orgullo el poder eh, ser esos portadores eh, actuales y del futuro. Como decía antes, es un taller mixto de empleo de soplado que tiene cinco módulos y es una, es una formación de nueve meses, eh, tanto de la parte teórica como la parte práctica. También me gustaría reseñar que, um, que también la Real Fábricas ha estado eh, trabajando en los, eh, con el INCUAL y el SEPE el, para la elaboración de las cualificaciones profesionales y los certificados de profesionalidad del vídeo en todas sus, eh, las, todas sus técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes no podíamos eh, emitir una certificación eh, por un curso que se, hiciera, que se hubiera impartido, a partir de ahora se va a poder eh, dar esas certificaciones profesionales, algo importante. Y además eh, la Real Fábrica trabaja varios años atrás en, para ser declarada eh, como centro de referencia nacional del vidrio, a ver si es posible que, que podamos optar a ello el año que viene. Esto significa pues, contar con un centro de investigación, un centro de innovación y formación que para nosotros es, es, es esencial ¿no? para poder tener un futuro eh, en, en el mundo del vidrio mucho más prometedor. ¿no? Prometedor. Seguimos impartiendo cursos monográficos, eh, talleres experienciales para adultos, pa, para niños también. El museo participa, en esta, eh, por supuesto, en esta eh, transmisión del conocimiento, en exposiciones temporales, etcétera. Eh, y curiosamente, con motivo de esta declaración, hemos organizado una exposición temporal sobre la técnica del soplado como manifestación representativa eh, que se tras, eh, itinerará al Museo del Vidrio de Gordiola, también irá a Mallorca, a los centros con una larga tradición histórica en la producción del vidrio. Eh, no sé si hay alguna pregunta, o, bueno, porque no sé yo, es qué tiempo dispongo. Yo creo que todo lo que has explicado, eh, Paloma, eh, viene a confirmar lo que hemos estado hablando eh, durante toda la mañana y es la, lo relevante del el, el papel tan relevante que juegan los museos porque es este, este museo, este centro del vidrio el que es un referente efectivamente a nivel nacional del vidrio soplado y no solamente en, en conservación sino en esa labor de transmisión que es fundamental sobre todo en una artesanía y en, en bueno un oficio en una donde habéis creado talleres incluso de empleo, me parece que que es un ejemplo buenísimo y me alegro muchísimo de que seas eh, tú quien hayas eh, iniciado esta Mesa Redonda hablando de este ejemplo que además conecta también con la, con la presentación sobre manifestaciones representativas. Así que, que muchísimas gracias, Paloma, por, por, este, por, este, por este mensaje que nos, eh, que nos haces llegar acerca de, de, de la labor de la, de la fábrica del vidrio. Y no sé si alguno de mis... ¿Creo que Julio Gracias. quiere comentarte algo? Claro. Quiero, te paso aquí. Sí, voy a Buenas tardes, Paloma, ya prácticamente. Buenas tardes. Eh, me ha parecido muy, muy interesante tu intervención, sobre todo porque... Uy, perdón. Me apunto apuntado aquí tres palabras que, que me parecen fundamentales a la hora de gestionar el patrimonio inmaterial, una es la de la visibilidad, creo que uno de los eh, fundamentos o una de las consecuencias que tienen las declaraciones es dar visibilidad a algo que puede estar un poco ahí apagado o puede estar escondido, eh, más allá de bueno, las ayudas que puedan llegar luego, que son muy importantes la difusión y la visibilidad es fundamental para otro concepto que habéis hablado, lo ha comentado Carmen también, que es el de la transmisión algo que no se conoce no se puede valorar y si no se puede valorar no se puede salvaguardar. Entonces es como una cadena, eh, eh, es un ecosistema, yo lo llamo ecosistema del patrimonio inmaterial. Al final eh, la alteración de un elemento en todas estas cuestiones altera el resto. Entonces es fundamental abordarlo todo. Y por último me parece muy interesante eh, el plano de la formación. Yo lo enlazo con unas iniciativas que a mí me parecieron maravillosas durante la década de 1980 y 1990, que fueron las escuelas taller, que se desarrollaron en muchas comunidades autónomas. Yo vengo de, de un pueblo donde gracias a esas escuelas taller, eh, el patrimonio monumental y el patrimonio inmaterial reflejado en ciertos oficios como la carpintería, la ebanistería, la cantería, la herrería, se mantuvieron y actualmente hay maestros artesanos que aprendieron gracias a esas escuelas taller. Entonces, creo que tanto desde la administración como desde los propios museos etnográficos, esa formación que, a ver, lo lógico es que estuviera arreglada, pero si no está arreglada también es fundamental, porque desde luego la transmisión del, del patrimonio inmaterial nunca ha sido arreglada. Es una cosa que se aprende por imitación, por la sabiduría, ¿no? por la experiencia propia. Uno va aprendiendo desde, desde chico desde chica y va asimilando esos conocimientos. Entonces me parece fundamental y creo que, que si merece esa declaración es por esos aspectos que creo que en el patrimonio inmaterial son totalmente fundamentales. Así que ánimo con, con la candidatura y que seguro terminará en buen puerto. Muchísimas gracias. Además, es un oficio que siempre ha sido oculto, ha habido secre un secretismo tremendo con... El con la, con la transmisión hasta, hace, hasta, hasta los años 90, cuando se constituyen est pues estos oficios en eh, estas escuelas en la Real Fabián de Anteriormente, es un oficio que se ha transmitido oralmente de padres a hijos y muy, de forma muy secreta. Sí. Paloma, a mí me gustaría también preguntarte, cuando has hablado de, de, de estos talleres, has dicho que son talleres mixtos y me gustaría saber qué, qué participación de mujeres hay en ellos, porque no sé si tradicionalmente ha sido una artesanía más vinculada a los hombres. Pues efectivamente. Eh, sin embargo, la mujer es, eh, está muy presente y siempre lo hemos eh, eh, eh, provocado también, que la mujer esté también muy presente. De hecho, nosotros tenemos eh, siete eh, sopladores en la, en la fábrica, en la fábrica de cristales, y tres de ellas son mujeres. Eh, y ya tenemos cuatro talladores y solo uno es hombre, las cuatro eran, son mujeres. y Además, en la, la, en la profesora es una sopladora, antigua alumna de la escuela, es la profesora de, de soplado de la, del, del, del, del curso que estamos impartiendo de, de, del taller de, de soplado. ¿no? Pues es cierto, anteriormente la mujer estaba más incluida en, en trabajos de, de empaquetado, de decorado, como mucho, pero ahora es cuando, además, la mujer se ha incorporado también en el mundo del arte, en el vidrio contemporáneo, en la parte artística, ¿no? que es otra faceta del vidrio, que se desprende de la parte más eh, utilitaria, que está cada vez rompiendo más en ARCO y en, en otras y en exposiciones y en colectivos de arte contemporáneo. ¿no? Eh, eh, y la mujer está, por supuesto, presente. Sara, ¿tú quieres intervenir? No, no, no. Sí que he visto que había alguna, alguna pregunta relacionada con las ayudas en la cajita, pero vale, vale. Sí, mira, vamos a empezar con las preguntas. Sí, eh, Sergio, te vienes tú aquí que las tienes, Sergio. Buenos días, aunque creo que nos hemos visto antes, así un poco de, de, de refilón y perdonad un poco por este baile que tenemos de, de mañana. Mañana intentaremos, mañana intentaremos hacernos con otro, con otro micrófono para la, la, la sesión de mañana. Por ir un poco en, en orden en relación a alguna de las preguntas que algún asistente ha, ha, ido, ha ido lanzando, eh, ahora vamos con esa Sara que, que comentas, que efectivamente que va dirigida un poco al, al tema que has, que has tratado en relación a las, a las ayudas que gestionáis desde el... Desde el IPCE, pero sí me gustaría primero a, a Julio, eh, Manuel Gil, eh, le hacía la pregunta de si conoce algún museo etnográfico que sea autosuficiente eh, económicamente. Pues en relación... Bueno, buenos días de nuevo, Manuel. En relación a esa pregunta me parece muy interesante porque normalmente eh, tendemos a asociar eh, los proyectos eh, museográficos a las administraciones públicas, ¿no? Siempre pues, tienen que ser, o desde un plano menor, los ayuntamientos, o las diputaciones, las juntas de comunidades, en fin. Pero es cierto que en los últimos años el recurso de musea, museo, a ver, musealizar, que lo digo bien, musealizar determinados espacios a nivel privado está siendo bastante preponderante. ¿no? Quizá lo que comentábamos al principio de la mañana, por esa extensión y esa reflexión y ese desarrollo del concepto de patrimonio inmaterial. ¿Qué ocurre? Eh, lo, lo comentábamos también con Paloma. Eh, ha empezado a visibilizarse una serie de prácticas que la gente ya las considera importantes y las considera eh, con ese concepto, con ese constructo social del patrimonio. Y eso eh, ha derivado sobre todo en iniciativas privadas, eh, por ejemplo empresariales. El turismo enológico que conocemos ahora mismo relacionado con el vino, con, el, con los viñedos, el cultivo de la vid, ha desarrollado toda una red de museos que son privados y, por ejemplo, pertenecientes a bodegas que están funcionando muy bien. Es cierto que tienen un sentido a lo mejor más comercial y más encaminado a la venta y a la, a la promoción de determinados vinos, sobre todo de denominaciones de origen, pero que entre sus actividades incluyen eso. Y luego hay otra serie de, de, de iniciativas desarrolladas también eh, desde los ámbitos de los oficios tradicionales. Yo estuve trabajando unos años como mozo de almacén en una antigua herrería, eh, el, el que sigue siendo maestro artesano, que es Vicente Anaya, tiene carne artesano de Castilla-La Mancha, él junto a sus dos hijos mayores mantienen la herrería, se dedican a otras cosas, pero mantienen la fragua tradicional, y hace unos años eh, hicieron de motu propio un pequeño museo en la herrería, donde reciben a colegios, no solamente de Castilla-La Mancha, o de otras comunidades autónomas, sino también de otros países como Francia, Alemania, y les hacen una visita guiada. Y además les muestran cómo se trabaja el hierro en la forja directamente, cuál es el proceso hasta conseguir o un adorno o una, un, un, un adorno para una rejería, un clavo, por ejemplo. Cuestiones que hasta hace unos años eran fundamentales para el desarrollo de otros oficios dentro de ese ecosistema del patrimonio inmaterial y que ahora han quedado reducidas a los conocimientos que en este caso tiene Vicente y sus hijos, pero ellos por iniciativa propia crearon todo ese planteamiento museográfico con una serie de paneles, una serie de fotografías antiguas de la familia, con todos esos elementos como un fuelle de finales del XIX que enseñan a los, a, a, a los escolares, en fin, que yo creo que son una serie de iniciativas que además se, se han trasladado también a los molinos de aceite, a almazaras... Eh, eh, lo que veíamos antes que, que yo planteaba el Museo del Queso, muchas queserías que son negocios familiares pero que en determinados momentos hacen una visita guiada y las transforman de repente en, en museos esporádicos. ¿no? Pero claro, es la reflexión del inicio. ¿Cómo musealizamos algo que es intangible? ¿Cómo no lo podemos sacar de su, de su contexto natural? Hay cosas que, de, que dentro de su contexto y de su entorno no tienen ningún sentido. Entonces muchas veces... Eh, ciertos museos de este tipo, pues bueno, claro, eh, son idóneos para mostrar ese patrimonio inmaterial, bodegas, molinos de aceite, eh, también es cierto que son oficios que tienen mucho auge y a lo mejor hay otros mucho más minoritarios, ¿no? Y para eso, pues está, por ejemplo, el Museo de la Cal de Morón, eh, que además, pues creo que es un ejemplo fabuloso de buenas prácticas esa lista de buenas prácticas de UNESCO, de UNESCO perdón, que yo creo que se debería de favorecer todavía mucho más, porque al final eh, las declaraciones también funcionan como reconocimientos, pero las buenas prácticas son acciones en sí, o sea, no hay un proyecto como tal, sino que el proyecto ya existe y existe desde la propia comunidad portadora. Entonces espero haber podido eh, aclarar la, la, la pregunta. Gracias, eh, eh, Julio. Bueno, en, en relación a este, a este tema sí que es eh, cierto que somos administración pública, pero es verdad que, que no todo puede descansar en, en, en manos de la, de la administración, más allá del, del impulso que, que estamos obligados y, y el, el apoyo y hasta cierto punto el, el sostener, ¿no? el asesorar en, de alguna manera determinados eh, determinadas iniciativas, pero es obvio que, que no todo puede descansar en, en el patrocinio público. Y que las iniciativas privadas eh, son, son necesarias a la hora de, de, de llevar a, a cabo determinadas eh, determinados, eh, iniciativas. Incluso en aquel caso en el que tengan eh, participación pública, pero también sería necesario reclamar de alguna manera, entiendo, eh, la participación de aquellos elementos privados, ya puedan ser empresas, eh, bueno, básicamente empresas localizadas en el territorio y que de alguna manera obtengan un, un retorno de ese, de ese apoyo ¿no? a, a determinadas iniciativas. Eh, siguiendo con alguna de las cuestiones, eh, también eh, Manuel eh, preguntaba directamente a Sara después de su intervención, si que se considera desde el IPSE que son suficientes los 45.000 euros para todos los proyectos de salvaguarda para las asociaciones sin ánimo de lucro en España. Pues... Evidentemente no, me parece muy insuficiente. De hecho, cuando se han bueno hecho las evaluaciones correspondientes a los años pasados y se han eh, solicitado propuestas de mejora a la luz pues del tipo de proyectos que se habían eh, solicitado, el tipo de beneficiarios que, que se habían escogido, etcétera, y bueno, de las cuestiones más relacionadas con la gestión, lo primero que advertimos, incluso desde antes de que yo me incorporara al trabajo en las ayudas, mis, mis compañeras en el instituto lo advirtieron con urgencia, era precisamente la necesidad de, de elevar la cuantía de ese grupo, porque es bastante incomprensible que precisamente tratándose de un... De un patrimonio basado en las comunidades y que depende el, al, en un gran porcentaje de la, de la voluntad y de las capacidades de esas comunidades portadoras, en que ese patrimonio se pueda salvaguardar y continúe su viabilidad o no lo haga, que precisamente sea el bloque con menor dotación económica. Entonces, realmente ahora ya me he perdido un poco en todas las negociaciones de los presupuestos generales, pero, pero sí que estaba previsto... No sé exactamente en qué cuál es el último minuto de la situación, ni siquiera sé si está cerrada todavía, pero fue una de las necesidades, de hecho creo que era la principal, que se advirtió aumentar, por supuesto, la cifra de las ayudas en general, porque 234.000 euros para proyectos de salvaguardia de patrimonio inmaterial para todo el Estado es insuficiente, pero precisamente el caso de las asociaciones y, y entidades sin ánimo de lucro, que muchas veces, como, como comentábamos, concentran a las comunidades portadoras de patrimonio inmaterial, pues realmente daba para, para poder apoyar muy pocos proyectos. Los que se escogen son pues, maravillosos y han tenido siempre muy, muy buenos resultados y un retorno especialmente interesante a, a sus comunidades y a sus sociedades de origen, pero, pero es inabarcable la demanda que hay de unas asociaciones, en muchos casos tan comprometidas y, y no se puede ofrecer una, una respuesta con esas cantidades, obviamente. Sí, gracias Sara. Y bueno, como su pregunta un poco al, a lo que acabas de, de contestar, también Manuel querría saber si, si se consideras, si consideráis desde el IPCE que se debería crear una línea para las asociaciones culturales, mediadores y responsables de las declaraciones de, eh, de UNESCO. Es decir, entiendo que lo que Manuel quiere saber es, eh, bueno, efectivamente, eso sí, si, si se contempla la posibilidad o, o si lo consideraríais positivo la creación de una, de una ayuda específica como la que, por ejemplo, existe ya ¿no? para los, eh, eh, en este caso para entidades locales, eh, con bienes declarados eh, patrimonio mundial, es decir, una selección sí. más específica hacia el, hacia los, eh, los elementos incluidos en alguna de las listas de, de UNESCO. Claro, es que de hecho lo hemos comentado en varias ocasiones con, con las compañeras, por ejemplo con, con María o con Carmen, que muchas veces las, las solicitudes Incluso las necesidades de los propios bienes que están inscritos en las listas, me atrevería a decir incluso que los, los que están declarados bien de interés cultural a otra escala o los que están declarados manifestación preocupativa, pero muy especialmente los que están inscritos en las listas de UNESCO, pues muchas veces tienen unas necesidades y unas urgencias diferentes a los de manifestaciones culturales inmateriales eh, sin, sin una singularización específica. Ni menos, ni más importantes, pero sí diferentes. En muchos casos, pues evidentemente, eh, las eh, urgen riesgos similares, pero hay algunos que son muy muy específicos de esas características. Entonces, pues el, el hecho de que se pudiera generar una línea similar a la de los bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, pero para los bienes inscritos en las listas de, de la Convención de 2003, pues yo creo que podría ser una herramienta maravillosa. El, la protección de, de los bienes de UNESCO pues está, eh, viene dada por, su, por esta singularización, como digo, pero muchas veces eh, la propia, el propio hecho de la declaración ahoga un poco a los, a los portadores de esas manifestaciones porque no son capaces con las infraestructuras pues voluntarias o sencillas, que muchas manifestaciones del patrimonio inmaterial tienen, no son capaces de dar respuesta a una bueno pues a un interés eh, por sus por su propia idiosincrasia mundial a una manifestación en muchos casos local. Entonces, pues desde mi punto de vista podría ser muy interesante mantener esas dos líneas. Una, para manifestaciones pues no declaradas o manifestaciones del patrimonio, manifestaciones integrantes por así decir, del patrimonio inmaterial de, de todo el Estado español y una más específica para aquellos que estén declarados bajo alguna alguna figura, empezando evidentemente por, por los de UNESCO. Yo creo que sí que es una, una batalla que sería muy interesante librar contra pues contra estos abuelos que decía María y que muchas veces igual no pueden entender esas esas dificultades y diferencias en, en la gestión. Sí, gracias. Gracias, era Sí, efectivamente expresas lo que es el, el deseo, entiendo, de, de todos los que estamos aquí, todos los que nos están siguiendo en este, en este encuentro, efectivamente, que ojalá la sensibilización hacia la cultura en general y, en este caso, hacia el patrimonio cultural inmaterial, alcanzase a aquellos que tienen una capacidad de decisión ¿no? a la hora de, de proyectar este. o de diseñar unos, unos presupuestos generales del Estado, por ejemplo, y a todos la respuesta obvia a la pregunta concreta de, de Manuel es que sí, que nos, nos encantaría. Y bueno, ahí estamos luchando un poco, en, en, en, estamos en esa lucha ¿no? de, de, hacer, eh, de sensibilizar ante la importancia de, del, del patrimonio, de su difusión, de su, de su divulgación. Eh, una pregunta que, también, eh, que nos hacía Irene, Irene Sánchez Izquierdo, eh, un poco más, más general, no dirigida a nadie, eh, habla de, bueno, hemos comentado los números en relación a la cantidad de museos y de centros especializados eh, sobre el, el campo de la etnografía y eh, nos pregunta irene si cómo podríamos en un futuro llegar a localizar los museos de otras tipologías de una manera más flexible locales de territorio a nivel estadístico y llevar un control de su, eh, de su impacto eh, no sé si tenéis alguna idea a este, a este respecto a ver, es... Es cierto, seguramente que Elena pueda aclarar algo, que el censo de museos en, en este país pues, está sometido a una serie de criterios que se deben cumplir para figurar como, como museo. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A nivel local, que es lo que comentábamos al principio, son muchos pueblecitos a lo largo de toda la geografía rural de, de este país que llevan a cabo ese tipo de proyectos, los llevan desde un ayuntamiento. A lo mejor no cumple unas características museográficas establecidas o con unos cánones eh, rectos, pero la función es la misma. ¿Qué ocurre? Pues eh, se podría llevar un control, claro, se podría saber exactamente cuántos museos hay, pero claro, sería una labor titánica, partiendo de que, como ya hemos visto en la estadística, un 17,1% de los museos eh, de este país responden a unas, características, a unas tipologías relacionadas con la etnografía y la antropología, o sea, es que es muchísimo. Es muchísimo. Son colecciones también que suelen ser muy, muy pequeñitas, muy específicas y que bueno pues luchan también con los recursos que tienen. Eh, el único inconveniente, pues bueno, que esos museos de las estadísticas están censados como tal y están reconocidos como, como tal. Y otros con un carácter más local, pues a lo mejor no se consideran, pero sí, sí que cumplen con esa funcionalidad, ¿no? que es la de mostrar el patrimonio de esa, de esa comunidad. Yeah. Es un poco lo que dice Julio, ¿no? Hay que cumplir una serie de características y estaba pensando en los museos que antes habéis mencionado eh, de, eh, por ejemplo, las empresas que musealizan su trabajo en realidad hay muchas colecciones musealizadas no sé si se les puede considerar museos como tales porque tienen que tener unas características eh, de apertura al público, etcétera, etcétera pero desde luego lo que sí animo es a todo el mundo a que se ponga en contacto en ese sentido con el Ministerio porque yo creo que la iniciativa puede ser a nivel eh, particular para ver si se cumplen con, con eso y que aparezcan también en el, en el censo. En cualquier caso, es el, eh, yo creo que vi la herrería en la que tú trabajaste, yo creo que lo he visto, le han hecho varios reportajes, puede ser, sí, sí, sí, sí ¿verdad? Sí, pues ser, sí. ese tipo de iniciativas son las que permiten que todo ese patrimonio, también por un interés eh, suyo eh, personal, pervivan y se mantengan. Y estaba pensando en los oficios que yo conozco mejor, de bordadores, por ejemplo que al final son sagas familiares y que si no acaban haciendo una acción pública de ese tipo, porque lo que no se conoce no se valora, eh, en el momento que alguien de la familia deja de interesarse por eso el oficio y todo el conocimiento asociado eh, desaparece Gracias Elena y, y Julio eh, Carmen, no sé si había alguna pregunta eh, más ver, eh... pregunta de Elena Vázquez dice, invita a invito a expresar opinión a los, de los ponentes sobre las soluciones o actuaciones sobre las manifestaciones que tienen asociadas o son en sí mismas artesanías u otros oficios tradicionales. Conflicto con otros gremios de artesanos más allá de las asociaciones de artesanía generalistas. Quizás Julio puede... Me parece súper interesante esa pregunta. De hecho, eh, mi trabajo fin de máster abordaba esa problemática, eh, los procesos de patrimonialización de los oficios tradicionales. ¿no? Cómo abordar un sistema que es productivo realmente, porque es un sistema de producción y es un sistema relacionado con la economía y con el comercio. Por tanto, eh, hablar de patrimonio inmaterial o de patrimonio cultural para este tipo de artesanos resulta un tanto eh, como que, que choca ¿no? con su perspectiva. Eh, yo recuerdo que para, para el trabajo fin de máster estuve realizando trabajo de campo con el último cordonero que queda en Madrid, que queda, digo, porque sigue estando vivo, afortunadamente son dos hermanos. Tenían una pequeña tienda, la cordonería, desde principios del siglo XX, justo en el acceso a la Plaza Mayor, en un descansito de un bloque que ahora, bueno, pues por todos los motivos que nosotros conocemos, la gentrificación, la turistificación de la zona y demás, pues... Eh, Estaban pagando una renta, un alquiler antiguo y tuvieron que irse de ahí en enero de 2020, si mal no recuerdo. Yo cuando hablaba con ellos, claro, ellos me decían su preocupación no es la de decir hay que proteger esto, su preocupación es la transmisión. A ellos les preocupa, les, les preocupa morirse, porque es así, y no dejar ese legado. Entonces es cierto que las declaraciones y los sistemas de salvaguardia del patrimonio inmaterial benefician que eso se conozca que es lo que comentaba Paloma con el oficio de, del vidrio, ¿no? se conoce y seguramente que no haya 200 personas interesadas, pero a lo mejor hay 25 y de esas 25 si se ofrece una formación que es lo que enlazábamos antes con el tema de las escuelas taller, pues a lo mejor eh, pueden sentirse atraídos e iniciar un oficio que en las últimas décadas pues yo creo que está teniendo eh, mucha salida, hablamos de un cordonero que a lo mejor nadie sabe lo que es pero es que los cordoneros se han estado dedicando y se dedican a realizar, por ejemplo, toda la indumentaria de las cofradías de Semana Santa. Imaginaos cordones, cíngulos, borlas, eh, elementos de pasamanería, y ya si nos metemos con todo el tema de sastrería para teatro, de indumentaria tradicional, en fin, que hay un sinfín de nichos de mercado que están ahí, pero que por el desconocimiento de esos oficios y porque tampoco a lo mejor nos hemos preocupado en las últimas décadas pues están ahí en el olvido, pero no quiere decir que se les pueda proteger no para que eso se quede ahí fosilizado, sino para que le demos visibilidad y se pues puedan conocer y podamos encontrar gente, personas que quieran poder llevarlo a cabo. Pero claro, se necesita lo primero un compromiso, una documentación, un compromiso por parte de la comunidad portadora, que esas personas que por norma general están encantadas de poder enseñar el oficio se involucren y luego la administración, lógicamente, incluso hasta la iniciativa privada, ¿eh? sería, sería fundamental. Sí, yo creo que ahí eh, los museos que nos dedicamos a esto eh, tenemos una labor fundamental que hacer que no, en la transmisión, pero no solamente en la transmisión, sino en la documentación. A veces que la transmisión se ha perdido y se va a perder porque a nadie o porque no existen los mecanismos de los que habla Julio para encauzar esos nichos de mercado... O eh, por la cuestión que sea, pero yo creo que ahí la labor de documentación, que es un asunto que yo creo que tenemos pendiente en cuanto a documentar eh, este espatatito que se dedica a esto, es el último que hace tal y lo hace de esta manera. Es decir, no la documentación muchas veces, como la entendemos en los museos, que tiene que haber una serie de documentos ¿no? como tales que nos eh, remitan a, a una creación eh, artística o industrial o de producción X. Yo creo que ahí sí que debería haber un, pues eso, un compromiso por nuestra parte para intentar salvaguardar eh, precisamente todo ese conocimiento que, a, que se está perdiendo. Y que se está perdiendo, eh, parezco de la exposición del 25, pero que se está perdiendo a marchas forzadas, ¿no? sobre todo en este tipo de oficios eh, tradicionales. La de Menéndez del siglo XIX. estamos en el punto de inicio. Sí, estamos... Bueno. Perdón, añado en medio minuto el ejemplo de una iniciativa que. Perdón. Que, que sí sí por supuesto. Ah vale vale que añado una, eh, una nota solamente sobre una iniciativa que está muy relacionada con lo que cuenta Julio y también con la necesidad que expresa Elena y que por supuesto comparto y es como ejemplo de otros tantos que pueda haber la Red Nacional de Maestros Artesanos de la Construcción Tradicional que es un directorio tanto de los artesanos como de las prácticas que ellos hacen eh, a todos los niveles relacionados con, con la construcción, desde lo más pequeño a lo más enorme, desde maestros horreros, constructores de horreos, a yeseros, alfareros, bueno, en fin, toda los, todos los, la inmensidad de, de técnicas relacionadas con la construcción y que tienen y que resisten muchas veces contra viento y marea artesanos y artesanas en España de una calidad excepcional y que siguen trabajando, uno no sabe ya si es casi milagroso que sigan haciendo, que sigan pudiendo desarrollar su trabajo y sus habilidades, y que viene asociada también a un premio, me parece que es anual, a un concurso anual, en el que uno de los premios es la contratación de aprendices para el, para el propio oficio. O sea, el, el maestro que pues concurre al, al concurso y lo gana. Eh, puede tener, además de, pues me parece que es un pequeño premio económico, puede tener también un año una persona a la que transmitir el oficio y verdaderamente yo creo que ese es el, el auténtico premio que es pues asegurar que el oficio no, no se pierda, continúe al menos una generación más y también, bueno, pues dinamizar muchas veces zonas que están en riesgo de población y por supuesto eh, salvaguardar muchas veces in extremis pues técnicas que, que de otro modo estarían conden condenadas a, a desaparecer. Pero vamos, como, como este ejemplo de esa red, eh, eh, seguro que hay otras iniciativas y si no, pues se podrían promover en otros en otros ámbitos de, de las artesanías o del patrimonio material relacionado con las técnicas artesanales. Muy bien. Gracias, eh, gracias Sara, Elena y Julio, por vuestras eh, aportaciones y por eh, contestar de una manera tan cumplida a las, eh, algunas de las dudas que han, eh, que, han, que han surgido y que surgirán. Porque yo, ahora oyéndote, Sara, la verdad es que es otro tema en relación, a, por ejemplo, al, a la España vaciada eh, y, y el despoblamiento. Es verdad que las. Las políticas referentes a la, al, al patrimonio cultural inmaterial, creo que tienen muchísimo que decir, eh, que decir al, al respecto. Es casi motivo, por supuesto, de otro encuentro. No creo que, que ahora nos podamos meter, meter en ello. Pero, pero bueno, van surgiendo, van surgiendo cantidad de, de temas, la verdad, al, al oíros eh, hablar. Sí que quería simplemente mencionar a, a Paloma, eh, eh, que, estaba, que nos está escuchando que ha tenido la amabilidad de, de incorporarse a la, a la mesa redonda y con la que trabajo casi a, a diario en relación, como bien sabe, porque el, es continuo el, el, el, la comunicación en relación a la, al, al vidrio y a las técnicas artesanales del, del vidrio para la candidatura de, de, de UNESCO, eh, que me gusta, creo que lo ha mencionado Carmen, pero quiero insistir en, en ello, en relación al, al efecto positivo que el trabajo que, que muchas veces puede parecer, en, desde el Ministerio huimos o intentamos huir, por lo menos los técnicos os puedo asegurar que lo, que lo intentamos, el huir del tema de rankings o de, bueno, hay que incluir cosas en las, en las listas. Me ha encantado oírte eh, hablar de los efectos positivos que una declaración, ya sea la manifestación representativa a nivel nacional o el trabajo que hemos emprendido para el, la inclusión en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la, de la UNESCO, el efecto positivo que pueden tener estas, eh, estos reconocimientos en el mantenimiento, la difusión, incluso en la obtención de, de empleo activo, eh, eh, que, que perpetúe, que, bueno, perpetuar no otra palabra, disculpad, que transmita los elementos eh, eh, que se incluyen en estas, en estas listas. Simplemente quería hacer esta puntualizarlo porque, bueno, mmm, lo, has, lo has mencionado y, y está bien que se, que se diga, ¿no? Que se, Mencionen y se pongan encima de la mesa estos eh, aspectos, aspectos positivos. Bueno, estamos un poco fuera ya del, de, la, de la hora. Le, se va a volver a sentar aquí Carmen, yo creo que para cerrar, para ¿para cerrar la, la, la, la sesión de hoy. Bueno, pues ya con este... Con este último comentario de Sergio y las distintas reflexiones y respuestas a las preguntas que se han suscitado, la intervención de Paloma, yo creo que con esto cerramos la mesa redonda y lo que es la sesión del día de hoy. Eh, os agradecemos a todos los asistentes vuestro interés y vuestra participación y esperamos que, que sigáis mañana con nosotros en la segunda sesión del encuentro. Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, muchas gracias.